Bueno, y hoy queremos saludar y felicitar en su cumpleaños a Carlos Ledesma de parte de Jaime Parra de la Total Music y de parte de Serenata Luis Barbosa te decimos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, ahí quiero regalarte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 que Dios te regale vida, y por eso te decimos, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Carlos, cumpleaños feliz. Bueno y de parte de Serenata Luis Barbosa también lo invitamos para que cante conmigo el corito y lo vea ahí en el canal de YouTube.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 Ahí en el canal de YouTube con Luis Barbosa. ¡Feliz cumpleaños!